Por favor, exacto. Estamos en Overguacho. Overguacho, entremos a Overguacho. Si sí, aquí, oh puta madre, me han sacado por inano. Todavía, mi gente, un buen día sí. para todos. Es caramutas esto no tiene nada que ver con el juego. Pero eh, aquí comienza todo. Estamos ya dando caña, caña y caña y caña y guarapo de caña para todos. El salvavidas. Marriloca te comienza ahora. Día. ¿eh? Día, Yeah, Es un buen día para causar... Oh, shit. Un robot de una vez. Y es que lo que él dice. Y es que lo que él dice. Y es que lo que dice. Venga, muy loca. El eh, día. La huido. Widowmaker maker. Vamos arriba. Estío coré, tan rápido. El diablo, ¿y por qué que tienen tanta muerte esta gente? Oh Dios, en desventaja. Bueno, estoy en desventaja, pero yo no lo voy a aparecer. Moriste, espera. ¿Cómo tú no te atreves A atacarme? Así, de la nada, maldita. Sucia. Vaya que vamos, vaya que no vaya que bajo. Muerto, muerto, Aquí <risa> <risa> te quita, No, ya. No, No, No, No, puedes No, Y tú, ¡Bua! te vas a ganar. tú, ganar Y tú, tú de De tú, mío ¡Uy! ¡Venga, no! ¡Venga, no! ¡Ay, mierda! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Ah, no! ¡Estracer! ¡Estracero! ¡Vaya, maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Entré en este juego ya comenzado! ¡Odio oh, los juegos comenzados! ¡Pero yo soy duro! ¡A mí me importa un coño! ¡He a su problema esta gente! ¡Aunque se ven unos lagueos de su putísima madre! ¡No sé por qué! ¡Uff! a duro! Me va a dar con este cañón de loco ahí? Ah, tú eres duro. Venga, mi loca, porque también se va Venga el otro. Se van todos. Que la oh, tú eres duro. ¿no? Tú eres, eres duro, eres duro, eres duro, duro de mamá. De no. El enemigo done. necesita cuatro muertes. Un para no hielo? Para mí no. No quiero hielo, le dije, ¡eh! maldita boca <risa> oh, sí. Oye, yo no voy a ganar esta mano, pero yo sé que yo me estoy burlando. Vamos. Le voy a enseñar esta mano a mis queridos seguidores, para que yo vean que loco completo le el ¡Vean! ¡Vean! Que, que ni el gordo puede. ¡Venga, mi loca! ¿Otra vez, otra lo mismo ahorita? ¿O te va tú, entonces? ¡Oh, oh! oh se también ¡Ah! Se fue trasero Se fue trasero Mi loco Apunte mi loca Que así no Usted no sabe nada Oye, oye Sienta por ahí oh, oh, oh, oh, pero tú estás aquí triste. Tú corre mucho A ti como que hay que amarrarte la patica como Oye Manga, gordo Ajá, te mangué ahí, mancá. Máscate, oh, máscate, casi casi. Ok, ganó Trick Hunt, pero yo creo que... Ganó triste en la jugada. Y si hubiera jugado antes, me lo han puesto, más. Máscate ahí, po, po, po, po. Ah, ¿ustedes creen que, que me comenzate primero que yo eso no vale y nada no, más tan tres veces abandonar la partida porque voy a enseñarles esto de una vez cancelar la búsqueda ¿Qué? ¿Qué lo que? vamos a terminar la grabación